Te doy la más cordial bienvenida a este nuestro programa el día de hoy... ...donde vamos a estar viendo las tres claves para poder gozar el amor... ...y para no sufrirlo en este mes del amor y de la amistad... ...y una vez más estoy privilegiado por tener una súper, súper invitada... ...que es Rocío Vázquez, mi amor, mi pareja... ...para poder hablar de este tema y de aquello que nos ha funcionado... ...y eh, nos estamos conectando también a través de Instagram... Para mí es un tema fascinante, me encanta, lo, lo he trabajado mucho a nivel personal, lo he trabajado mucho a nivel de, de terapias, consultas de pareja, mm. eh, cursos, etcétera, etcétera, y pues es, es fascinante tenerte aquí para poder hablar de eso. Sí, qué bonito, qué padre, gracias Bienvenida. por invitarme. Bienvenida, <risa> okay. ya, lo, ya lo platicamos. ¿Quieres comentar un poquito de ti otra vez? Quienes no hayan visto el programa de la semana pasada, por favor véanlo. No eres, no eres tú, tú, soy yo. Así <risa> se llama. Así llama el programa de las pasadas, donde vemos las tres paradojas de las parejas que nos obstaculizan. Y donde presenté a Rocío, pero si quieres dar una breve introducción otra vez de ti. Bueno, rapidísimo, pues nada más para los que no nos conocen. Eh, yo estoy transmitiendo desde mi Instagram, pero para los que no me conocen. Yo soy Rocío Vázquez, soy actriz, soy comunicóloga, trabajo en varias áreas de producción y casting y... También ha sido un gran camino de varios años, este camino espiritual, eh, de estar en paz, de buscar una pareja con la que verdaderamente te entiendas y puedas eh, vivir una vida en paz, ¿no? Porque mi paz es primero. Y bueno, cuando uno decide o toma esa, esa elección en la vida, creo que vas haciendo un camino bastante amoroso, que me ha llevado hasta aquí. Gracias, así es, <risa> comentaba yo en el mm -hmm. programa pasado que esta ha sido la mejor relación de pareja que he tenido. Porque el día de hoy soy la mejor versión de mí mismo, porque eso me permite pues poder desempeñarme de cierta manera, no eh, cuidar mi propio gozo, eh, poder comunicarme más asertivamente y, y entonces eso, es, eso, eso hace la diferencia. Creo que uno se... o sea, vamos por la vida juzgándonos mucho y criticándonos mucho y bueno, yo que te digo en este medio... Eh, como actriz pues todo el tiempo te estás auto juzgando y, y estás viéndote a través de los ojos de mucha gente pero, pero hace poco escuché algo que, que me pareció increíble que en este momento tú eres la mejor versión de ti mismo porque no podría ser, que, siempre y cuando estés buscando crecer ¿no? Y, y tener mejores herramientas para todo en la vida entonces uno sí se vuelve la, la mejor versión de uno mismo y lo eres en el momento presente ¿no? y creo que uno también se tendría que dejar de pelear con eso eh, y estar triste por el pasado o esperando que haya tiempos mejores porque este es tu mejor tiempo Sí, o algo que pasa mucho en pareja esperando que el otro se vuelva la mejor versión de lo que tú esperas y de lo que tú necesitas para tú estar bien porque el otro está haciendo la mejor versión de sí mismo, pero no es lo que tú imaginas, idealizas que debería ser tu pareja ¿no? este, el otro es pues, lo, que, lo, que puede, lo que puede ser claro. Entonces, en Facebook nos dicen que está Oscar, saludos nos, nos saluda Hola, mi querido Oscar, Oscar que ah, en Facebook se oye muy bien, ok, vayan diciéndonos en Instagram cómo, cómo se escucha, cómo se va escuchando para ir, ir moviéndole a ver si le desconectamos, si no, pues igual y desconectamos uno de los dos y vemos qué pasa uno de los dos claro, sí, pues si, si, si hay mucho eco, igual y desconectamos o desconectamos en Instagram, ¿no? ¿puede ser? no, porque ¿No? entonces ah. ya no se transmite okay. a menos que lo pongamos en medio y salgamos los y tratamos de salir los dos en la Ahí te jugamos, que es parte también de, de lo que es importante en pareja, ¿no? De no temor muy en serio, demasiado en serio de las cosas, ¿no? De estar jugando y cuando no sale algo en la pareja como tú lo esperas, pues improvisar, usar la creatividad, usar lo que, lo que necesites neces y si deseas para sacar lo mejor posible de de lo que va sucediendo ah, y es que yo creo que está lleno de retos cuando realmente eh, ya decides o sea, tener una pareja en conciencia así está lleno de retos porque primero pues tienes que trabajar contigo definitivamente, ¿no? E ir creciendo como persona darte cuenta de tus propios berrinches de tus propios dolores de tus propias falla, fallas y faltas ¿no? para después volverte consciente cuando estás con el otro y no querérselos achacar que es bien fácil así es Así es. Uh -huh. Y entonces vamos a pasar a nuestra primera clave. Nuestra primera clave para gozar la pareja es que para gozar el amor necesitas saber gozar y gozarte. Como dice mi queridísimo el doctor Alfonso Ruizotto, dice, yo estoy triste, desolado, frustrado y enojado, tú estás triste, desolada, frustrada y enojada y nos vamos a juntar y vamos a hacer una super pareja y lo vamos a gozar intensamente. No. Así no funcionan las matemáticas del amor. Por un momento de enamoramiento, de enculamiento puede suceder, pero a la larga no funciona eso. Por eso es esta primera clave. Si tú quieres gozar tu vida en pareja, tienes que desarrollar tu capacidad de gozar. De gozarte, de gozar a tu pareja y de gozar la vida de tal manera en que no seas dependiente de, eh, de, de que tu pareja te haga gozar porque si yo, mi actitud con mi pareja es hazme gozar, oye, estoy aburrido, es tu culpa. Claro. No, y también como un tema de pronto eh, que las mujeres se sienten, o nos sentimos mamás todo el tiempo, ¿no? Y de pronto es como querer que el otro goce y que tengo mi obliga una obligación y entonces eso te va, o sea, te va estresando y eso tampoco va a hacer que tengas una relación feliz, ¿no? Porque pues el otro tampoco es tu obligación, o sea, no es tu hijo, es una pareja, ¿no? A la par, que tiene que creció que tiene sus Estoy un poquito más para sus... acá para que estés a la mitad pareja <risa> este sí que tiene que tiene sus propias habilidades no para hacerse feliz o no las tiene que es justamente esa parte en donde cada uno es responsable de abastecerse como adulto de las herramientas necesarias sí así es yo recuerdo mucho que una vez fui con, con una pareja, con mi primera pareja, por fin habría logrado tener pareja a los 21 años, estaba feliz, estaba contento, y, y fuimos a una boda, y en la mesa estábamos su familia y una amiga suya, y éramos cinco parejas, y de esas cinco parejas había uno que quería bailar, y otro que no quería bailar de cada una de las parejas, y estábamos, era chistoso porque estábamos convenciendo, todos queríamos convencer a la pareja de que bailáramos, yo quería bailar, mi pareja no quería bailar, no le gustaba bailar. Y recuerdo que todo el mundo, eh, los, las otras cuatro parejas, si hay, pues, si las otras cuatro parejas estaban, eh, convencieron a, a su pareja de salir a bailar y se fueron a bailar, ¿no? Y uno refunfuñando, pero bueno, pues este, ya se fue a bailar. Y nos quedamos mi pareja y yo. Y... Nos quedamos, eh, yo me sentí profundamente frustrado y me sentí como humillado y dije, no es posible, todos los demás están yendo a velar, no es posible que tú no me estés queriendo ceder, dando la importancia a lo que te estoy pidiendo y, y, y, y no vayas a velar, entonces me enojé muchísimo y me quedé todo el resto de la boda dándole vueltas a cómo es posible, es que no le importo, es que no me valora, etcétera, etcétera, y me sentí indignado, justamente eh, eh, indignado, lo veo en retrospectiva y digo, qué poca capacidad de gozar claro, tuve en ese momento, o de, y de llegar a un acuerdo, no porque si no, pues a lo mejor a ti no te gusta bailar, pero el otro sí, y, y entonces, pues, te vas a bailar, ¿no? Y el otro se queda... Porque hay gente que, bueno, me, me, han, me han dicho, yo no soy de ese, tanto de ese tipo, pero incluso gente que goza observando a los otros, ¿no? Entonces, si tu pareja es de ese tipo y está a gusto y tú tienes amigos y, y pueden llegar a un acuerdo, pues, te vas a bailar y, y el otro se queda ahí disfrutando Exacto. la comida o lo que sea, ¿no? Exacto. Yo he practicado el poder gozarlo. Entonces, oye, ¿quieres bailar? Bailamos. ¿No quieres bailar? una de dos, o yo me voy a bailar, ¿no? Y le digo, oye, ¿te importa si me voy a bailar? Ah, pues yo me voy a revolotear y me gusta bailar solo en las, en las, en las fiestas, eh, y, o, o me meto a bailar con, con los papás de ella, o con, no sé, lo que sea, y me voy a bailar solo, quiero gozar, porque si mi gozo depende del otro, pues entonces está muy complicado. O nos quedamos sentados platicando, no, pues ok, pues no quieres bailar, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a vivorear mm. a los que están bailando. Andale. Pero qué importante justo, es el gozo, ¿no? El, el saber gozar de la vida. O sea, es algo que, que yo le aprendí mucho a mi mamá y que era espectacular para eso. Pues ella gozaba hacer de comer, las comidas familiares, ¿no? A la gente. Entonces creo que a, a mí a lo mejor no se me daba tanto y creo que actualmente lo hago muchísimo. Y trato de gozar el presente. Y de esa manera, pues obviamente, pues si tu pareja no está dispuesto a gozar ese momento, pues bueno, ¿no? O sea, como que hay que llegar a algún acuerdo de, de eh, bueno, tú cuál es tu manera de gozar, o vienes, o te invito, o no, y está bien, ¿no? Sí, algo de lo que yo te admiro mucho es esa capacidad de gozo, que yo no vi mm. en mi casa mucho, de, de, de mi mamá, de mía y de mi hermana. Eh, mi papá sí, pero él, él era como otra cosa, por ahí, venía y, y revoloteaba y se iba. Eh, y, y admiro muchísimo esa capacidad de gozo y esa diferencia yo quiero aprender de ella y digo, claro, quiero aprender de ella pero como ser humano pues de repente estás de malas, como yo y si estás de malas, estás con prisas, ansiosa y lo que sea yo trato de mantener mi gozo o ¿no? trato de estar bien y decir, bueno, yo voy a estar bien no tengo que, si ella está de malas engancharme si ella tiene prisa no, si ella está triste, yo engancharme entonces, ¿qué puedo hacer por ti? pero trato de mantener siempre yo mi gozo, porque yo soy el responsable de mi gozo, de mi felicidad, de mi bienestar. Exacto, así es. Y esa fue nuestra primera clave para gozar en pareja y L no sufrirlo. Así es. Y está relacionado con lo que vimos el programa pasado, una vez más, de que tú eres el responsable de hacerte feliz, no tu pareja. Como dice el gran maestro Eckhart Tolle, las relaciones no son para hacerte feliz, son para hacerte crecer. Tú estás para hacerte feliz. Y una pregunta que nos hicimos y que me parece que es, que es muy importante ¿no? mencionarla es, ¿qué le estás pidiendo al otro? ¿Y por qué no te lo estás dando tú? ¿No? O sea, ¿cuál es tu manera de gozar? ¿Descansar el sábado? Bueno, pues acuerda con el otro ¿no? que tú necesitas ese espacio para ti. Eh, o qué necesitas, ver a tu familia, bueno, pues no tiene por qué ir el, el otro que no es familia, pues todo el tiempo contigo, ¿no? Entonces, si para ti es un goce ir a ver a tu familia, desayunar todos los domingos, pues tampoco es obligación del otro, ¿no?, estar ahí. Ahora, si él te ve y disfruta de ese goce contigo, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? Y si él también quiere, o el otro quiere ir. Así es, exacto. Pero que no dependas, en la mente que tú no dependas, de que la, tu pareja te haga sentir bien, te haga gozar, entonces ya no lo sufres. Porque uh -huh. si me engancho, ¿no? Porque a veces, a veces me pasa de que ella trae prisa y entonces yo absorbo esa prisa. Y digo, no, no, no, a ver, espérate, ¿Y ¿yo por qué voy a absorber esta prisa? Espérate, no, yo. Ella es ¿Suprisa? la que tiene prisa, <risa> le ayudo en lo que pueda. Y hacemos un equipo bien padre, ¿no? De cuando uno de los dos tiene prisa, pues nos ayudamos. Oh, Oye, no. te hago desayunar, este, te preparo esto, te prepara el otro, cuando no. se puede. Y este, pero es su prisa, es su prisa y yo quiero seguir bien, yo quiero seguir gozando. ¿no? Y eso es bien importante para que mi responsabilidad es conmigo mismo. En la que yo esté bien, pues puedo estar lo mejor posible para mi pareja. Esa fue nuestra primera clave. Vamos por el número dos, que es... No asumas que el otro es como tú. El otro no es como tú. Es muy diferente en muchas cosas. El él o ella es como él o ella. Es otro. Respeta, valida y enriquecete con esas diferencias. Sí, qué importante, ¿no? Así de, pero es que ¿por qué no hace las cosas así? Es que tendrían que ser así. ¿Por? ¿No? O sea, es un otro, piensa de otra manera, este tiene otra vida, ¿no? Tiene otra historia de vida, otros aprendizajes, etcétera. Y lo que decíamos, ¿no? En esta cosa de las polaridades, que seguramente tu pareja sí es un otro opuesto, completamente opuesto a ti, que por, por eso te atrajo, ¿no? Seguramente tienen algunas similitudes, ¿no? En donde estaban ahí, que, que, que pues cuando te conoces vas descubriendo y dices, ay, qué padre, puedo compartir esto y esto y esto con, con, con mi pareja, con, el, con ese otro, pero con el tiempo, pues, te vas dando cuenta que es tu opuesto, ¿En qué somos opuestos, corazón? Uh, en muchas cosas, en muchas cosas. ¿no? Uh -huh. Nuestro, y nos parecemos en algunas otras, tenemos como un buen balance en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en, el, en, eh, en la idea del orden y en los aspectos donde preferimos el orden. Entonces, Rocío prefiere más el orden en la cocina, eh, en los platos lavados, etcétera, etcétera. Yo prefiero el orden en la recámara. Eh. Y, y entonces, a veces. Podríamos ponernos como que es que es más importante el orden de la recámara, ¿no? Y podría yo ponerlo a reclamarlo, ¿eh? o decir, pues es que es diferente y lo piensas diferente y mi forma de verlo no es la correcta ni la adecuada, sino es simplemente es mi forma de verlo. Es un ejercicio que hacemos en las consultas de pareja y donde, y donde decimos, a ver, no se trata de hablar de lo que es lo correcto, tú habla de tu versión, tú habla tú cómo lo vives, tú cómo lo piensas, tú cómo lo sientes. Y escucha cómo tu pareja Cómo habla de cómo lo vive, cómo lo piensa Y cómo lo siente, ni está correcto Ni está incorrecto, ni está más mal Ni está más bien que tú Simplemente son dos versiones diferentes De la vida, de la vida. ¿no? Sí. Entonces la dinámica de pareja Donde yo estoy bien, tú estás mal El juego de la culpa Donde tú tienes la culpa De X, Y o Z no es importante. Luego, la gente, igual, no en terapia de pareja, vemos a, la, a las parejas, es que no sucedió así. Lo que sucedió es esto, y entonces tú tienes la culpa. A veces da igual. Sí, nadie no tiene la culpa, ¿no? O sea, bueno, siempre hay un culpable siempre que quieras encontrarlo. <risa> exacto, exacto. Oye, pero y, y sí, a mí me gustaría compartir desde esta visión que yo, pues, apenas estoy aprendiendo cosas de semiología, ¿no? Estoy empezando en este camino, pero me, a mí me choqueó eh, cuando, cuando tomé el taller del heptagrama y ver esta, esta eh, gran, eh, como cosas tan diferentes entre, que, que, entre opuestos, ¿no? Y justamente esto, o sea, que me quedó clarísimo esta parte de opuestos se atraen. Entonces alguien que tiene muchísima energía atrae perfectamente a alguien que tiene poca energía. Y entonces, claro, al principio está bien padre porque pues el que tiene mucha energía, tiene planes y organiza y va, pero, ¿no? Y, y hablando como justo de mi experiencia personal, cuando tuve parejas así, de pronto era yo así de, paren el tren, o sea, ya, yo no quiero hacer nada, me quiero quedar encerrada. Y, y qué impresión, o sea, y por eso me impresionó muchísimo, ¿no? Yo no sé, seguramente este, a los, los que nos están escuchando, pues tienen alguna, a, alguna pareja así o han tenido... ¿no? en donde tienen una visión muy distinta a la vida. Y les digo, o sea, y, y hablando eh, de, de, de cosas específicas del no como el, el nivel de energía, que también es un, es un opuesto y te atrae, cuando a mí me atraía gente con muchísima energía, híjole, pues yo a veces ando ahí, pero no siempre, de hecho casi nunca, ¿no? O sea, siempre me sí, manejan. Ajá, exacto, es súper fuerte. Uh -huh. ¿Y, y, qué, y, y lo que es impresionante, pues uh -huh. es que el mundo está hecho también de parejas supuestas, que se trajeron precisamente por esta cosa de la polaridad, ¿no? Sí, a quien no conozca semiología, semiología es un módulo educativo que nos enseña aquello que deberíamos de haber enseñado, que nos deberían haber enseñado en la escuela, a conocernos, a conocer a las personas, y, y algo en particular que vemos es el, el estudio del código genético, y como hay siete tipos de personas, siete tipos de códigos genéticos, de pre, pre, preponderancias que tiene cada persona, y que son muy diferentes cada una de ellas. Y hay personas más activas, mucho más activas, y hay personas más pasivas, muy, y hay personas mucho más pasivas. Y hay personas más positivas, y hay personas más negativas, y hay personas más creativas, y hay personas más ordenadas. Y entonces las diferencias son abismales entre una persona y otra, y tendemos a subestimarlas. No solo tendemos a subestimarlas, sino tendemos a pensar que el otro está mal. Que, y, y esa es como una base importantísima del conflicto, de que si tú te acercas a tu pareja pensando que el otro está mal y tú estás bien, pues va a haber un conflicto asegurado, va a haber un conflicto asegurado, porque entonces tú te acercas a la pareja para demostrarle que tú estás bien. Como dice un curso de milagros, que es una enseñanza que nos encanta los dos y si practicamos, ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o estar feliz? ¿O estar uh -huh, en paz? Uh -huh, uh -huh. Y yo he decidido estar, estar en paz. Por eso siempre te doy la razón. <risa> Oye, pero eso es un dicho que seguramente eh, alguien, o sea, más de uno lo, cono, lo conocemos. O sea, yo he escuchado varias veces así a, a hombres a adultos, maduros, decir, ah, es que el, el secreto de un buen matrimonio es que siempre ella tiene la razón. <risa> Pero eso aplica para la vida. Que el hombre siempre tenga la última palabra. Sí, mi amor, lo que quieras. Exacto. Exacto, exacto. Buenísimo, pues seguimos aquí hablando de las tres claves para gozar el amor. La tercera clave es una de mis claves eh, favoritas, que es, que es salir de esta eh, visión y de este juego de la competencia de regañar al otro, de darle órdenes, de criticarlo, de juzgarlo y que configura lo que es una discusión destructiva, una, dis una discusión conflictiva. Y eh, la clave es, sal, sal de esa discusión destructiva, no tienes por qué estar criticando, reclamando, ordenando, juzgando a tu pareja, y pasa a una dinámica de diálogo constructivo, donde tú lo que haces es expresas tu punto de vista, escuchas el punto de vista de la otra persona, y buscas negociar realizas solicitudes y buscas generar los acuerdos, porque es muy diferente darle, tenemos también la costumbre de regañar a la otra persona, pero pues si no somos niños, o sea, uh -huh, ¿por qué? Uh -huh. ¿por qué Además, regañar a los niños tampoco es eh, eh, buena opción, pero menos a los adultos, porque yo tendría que estar regañando al otro pues que no, no tengo que educarlo. Entonces, este, yo recuerdo que tenía una pareja que pasaba... Casi, casi viví con ella un año, pero era su casa. Y entonces me decía, ¡ay, no! Eso no va ahí. No lo pongas ahí. Ponlo aquí, de esta forma. Y esto hay que ponerlo de esta manera, ¿viste? Pero regañando. Me acuerdo que le decía, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero yo no lo sé hasta que tú me lo dices. ¿Podrías, por favor, hacerme solicitudes eh, en vez de regañarme y reclamarme? Por favor. Y lo platicamos y accedió y después de repetirlo una y otra y otra y otra vez con mucha paciencia, con mucho amor, entonces empezó a hacer ese, ese cambio y en vez de los reclamos y los regaños, empezó a hacer esas solicitudes. Y entonces ya al principio, por ejemplo, era de que veía algo que no le gustaba. a hacer el reclamo? ¿Se detenía? te pido, por favor, que no dejes tus zapatos allí. ¿Se puede? ¿Puedes? Entonces, ay, mira, oye, qué bonito, qué bonito hacerlo. Y cuando y no cuando lo hacía y se lo olvidaba, le decía otra vez y además lo modelaba, eh, que es, ponía el ejemplo. Mi amor, ¿podrías en vez de reclamarme hacerme una solicitud? Y entonces eso fue haciendo una dinámica y prosperando una dinámica donde estamos buscando no reclamarnos el pasado, sino construir acuerdos en el futuro poder entender. Sí, pero qué, qué difícil, ¿no? Porque justo lo decías, o sea, creo que en la parte del regaño pues viene como justo de, de, de sentirnos niños todavía o de convertirnos en el papá o en la mamá, que nunca es buena idea convertirse en el papá ni en la mamá de la pareja. Solo en el papito. Y, evidentemente. Y, y, y justo, aplicamos la misma dinámica que pues vivimos en nuestras casas de... De esto está mal, ¿no? O sea, porque tú no lo piensas igual que yo, porque no, o sea, no ves esa necesidad de, igual que yo de que la jarra va en, en medio de la mesa así, ¿no? O sea, y se vuelve como una cosa de, de pues no pensada, como en automático, ¿no? Sí, así es exactamente. Y naturalmente, pues, eh, cuando no estamos en conciencia, cuando no nos estamos autoobservando, pues repetimos los patrones de la infancia. O sea, así como me regañaron... Inconscientemente es como voy a regañar a la gente alrededor, sobre todo a donde más confianza le tengo. No voy a regañar a mi jefe normalmente, pero sí a mis hijos y sí a mi pareja. ¿no? Y entonces es, esta, es estas paradojas. Pero si lo unimos con, con los puntos anteriores, es particularmente importante porque es, a ver, si tú no estás gozando pues no regañes a tu pareja porque no estás gozando. O sea, si tú no estás gozando porque tu pareja dejó los zapatos en la entrada o porque quemó los frijoles o porque, no sé, lo que sea, pues recupera tu gozo, enfócate en ti, enfoca en tu bienestar. Primero, atiéndete tú, tu bienestar emocional. ¿no? Entonces se conecta de esa forma con la primera clave muy bonito. Se conecta con la segunda eh, clave porque, porque, como somos diferentes todos, pues entonces no asumas que el otro lee tu mente y que el otro sabe dónde quieres que ponga los, este, el, no sé, cualquier cosa, ¿no? Los, los, los pasadorcitos. Este, <risa> que me sí, que claro, les... es que cada quien tiene sus propias manías, ¿no? Es impresionante, o sea, y, y las vas descubriendo pues hasta que ya estás conviviendo con la persona, o sea, y eso es eh, amigos, roomies, ¿no? Y, y claro, pareja, porque hay una conexión emocional mucho más fuerte, ¿no? Entonces, pues, yo creo que todo, o sea, desde cómo tomas el licuado en la mañana, ¿no? Etcétera. O por ejemplo, a mí me encanta y me es muy importante dormir con la ventana abierta. Eh, porque se oxigena el cerebro, ¿no? El, el oxígeno se va terminando a lo largo de las horas de estar dormido y, cuando, y entonces ya no descansas de la misma forma, ¿no? Y, y, y tengo buenas razones. Pero pues, naturalmente mi pareja lo piensa diferente, pues no quiere que le entre frío de allá afuera. ¿no? Y entonces comprendo esa visión y entonces, a ver, vamos a platicar, vamos a negociar, en vez de, pero es que claro, necesitamos eso, que tú no tienes oxígeno, no necesitas oxígeno a tu cerebro para descansar, no, es que, sino, a ver, pues somos diferentes, lo vemos diferente, ¿eh? todos creemos que tenemos la razón, el otro también cree que tiene la razón, pero no se trata de tener la razón, se trata de construir un puente entre los dos sí. para, que, para entendernos. ¿Qué es la comunicación, fíjate? O sea, creo que últimamente escuchamos, o, o todo el tiempo escuchamos esta palabra, de comunícate, y no acabamos de entender que justo comunicar significa entender, o sea, encontrar cosas en común, ¿no? ¿Qué tienes tú, qué tengo yo? Y encontrar ese, ese puente del que estás diciendo, ¿no? A mí es algo que me dijeron hace mucho en la carrera, y se me quedó muy grabado porque qué complicado tener esa conciencia en el día a día y más con las personas que das por hecho que van a estar ahí. ¿no? Así es, que ya están amarradas, no, esta ya firmó un contrato de matrimonio que está aquí en las buenas y en las malas, entonces la voy a tratar con la punta del pie. Dices, oye, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que a la persona que más amas, esa es a la persona a la que te das permiso de sacar lo peor de ti y aventárselo y regañarle y gritarle y decirle de cosas... Eh, por falta de autocontrol, por falta de la capacidad de decir, a ver, espérate, uh -huh. oye, me está saliendo el Doberman, todos tenemos un Doberman escondido, ¿no? Claro. Me está saliendo un Doberman, quiere agarrar a mordidas al otro, pero no lo voy a dejar, voy a jalarle la cuerda al Doberman, voy a encerrarlo, y voy a llamar al, al Golden Retriever para que mejor salir a jugar un rato, ¿no? Claro, y algo que justo queríamos compartir con ustedes en estas claves de gozar el amor, es que, esta, que, que justo tu pareja sea tu fuente de felicidad, no de sufrimiento, que no lo sufras, sino que lo goces, pero primero tienes que empezarte a gozar a ti. Así es, ser tú tu fuente de felicidad y entonces compartir esa felicidad, como comentábamos también en el, en el, en el programa pasado. ¿Qué requiere eso? Fíjate qué importante esto. ¿Qué requiere eso? Requiere entrenarse. O sea, esto no es de que, ah, sí, ya, pues, vi el programa y entonces ya, cambió todo mi, mi, mi, mi, mi relación de pareja. <risas> puede ser el inicio de un cambio o puede ser la continuación de una serie de cambios, pero necesitamos entrenarnos. Necesitamos entrenarnos, uno, a gozar, ser felices y construir nuestro bienestar independientemente del otro. Entrenarnos a que cuando no estamos felices, a cuando estamos enojados, a cuando estamos molestos, no irme la, a la yugular o a la conyugal, a, a la pareja, porque yo no estoy bien, porque yo tengo un enojo que no estoy controlando. Entonces, quiero que mi pareja cambie eso para no tener que cambiar yo mi enojo. Entonces, es, cambia tú para que no tengas que cambiar yo. Cuando lo entendemos de esa forma, decimos, no, pues eso, eso, claro. eso no, no suena muy justo. No suena muy justo. Entonces, entrenarnos a nosotros y entrenarnos como pareja y, y, o sea, como equipo, entrenarnos para poder, eh, para poder hacerlo y entender qué nos funciona, qué no nos funciona y cómo poder generar este, este diálogo, ¿no? Y a cada pareja le funciona diferente. Recuerdo una pareja que le funcionaba hablar, pero caminando. Entonces salían a caminar y les funcionaba hablar y dialogar y buscar este diálogo constructivo caminando. Recuerdo otra pareja que le funcionaba eh, un día a la semana en la nochecita, cuando terminaban las cosas, jugar dominó, servirse un vinito, y ahí platicaban temas importantes, uh -huh. en ese contexto de juego, eh, lúdico, entonces, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué le funciona a tu pareja? Para que tú veas a tu pareja, para que la escuches, y para que construyan ese puente. Nosotros apenas estamos encontrando, a ver, ¿qué, qué, nos, qué nos funciona? <risa> ya los contaremos después. Hemos encontrado muchas cosas, ¿eh? muchas cosas que, sí, nos va, sí, sí. que nos va funcionando, y también el, el ceder. Entonces, pues, por ejemplo, dormimos con la puerta de, del cuarto, la ventana del cuarto cerrada, pero con las ventanas de la sala un poco abiertas, de tal forma que no entra el frío, al cuarto directamente, pero sí se oxigena un poco a través de la recámara y con la, puerta, y con la puerta abierta, y probamos cambiarnos de lugar, pensamos en cambiar la cama de lugar, que es buscarle. Cuando buscas una solución, pues es más fácil que la encuentras, porque si lo que buscas es un culpable, pues entonces es nada más el ego queriendo autoafirmarse y queriendo creer que tiene razón. Y cabe mencionar que elegimos esta, este tema, estas tres claves para gozar el amor, porque también había muchos comentarios sobre cómo no sufrir el amor o cómo no sufrir la soledad, ¿no? En estos momentos de 14 de febrero, febrero, el mes del amor, etcétera, etcétera. Y decidimos hacer esto porque creemos, o sea, creemos que era muy importante compartirles esta importancia del gozo primario para ti mismo. Y una vez que sanas contigo y que te apapachas y que te das amor, puedes elegir una pareja amorosa, que eso es bien importante, porque sí o sí, el de enfrente es tu mejor maestro, ¿no? El de enfrente que tengas en este momento es tu mejor maestro. Y si es tu pareja, pues te está mostrando esas cosas que tú tienes que echarte un clavado y ver adentro, ¿no? Y si estás eligiendo o si elegiste antes a esta pareja, pues es por algo. ¿Qué tienes que aprender ahí, no? O sea, creo que este tema pues va para largo y da muchísimo de qué hablar. Sí, gracias a todos por las, por las respuestas que hicieron en mi Instagram, publiqué, ¿qué te gustaría saber del amor? Voy a contestar cada una de las preguntas que hicieron, eso es lo que está haciendo referencia a Rocío, pero esto último que dijiste es súper importante, lo estoy buscando para, para comentar algunas de las preguntas, pero esto que dijiste es súper importante, que es, cuando tú ves las diferencias del otro, tienes dos opciones. O las descalificas o ves las diferencias como abundancia y aprendes de ellas. Entonces, por ejemplo, Rocío es mucho más libre, creativa y desestructurada que yo. Y yo a veces surge mi imaginario, que es policía, juez y verdugo, y dice, ay, es que qué desordenada, es que qué poca disciplina, es que no sé qué. Y digo, a ver tranquilo, también lo amarro, que sea que se haga un ladito, y digo, no manches, qué increíble la, la libertad, la creatividad, la espontaneidad con la que vive, yo quiero aprender de esa espontaneidad, y entonces mi actitud con ella es que es mi gran maestro, Ay, mi sí. gran maestro, no mi gran enemigo. Sí, y justo, pues lo opuesto es este ser humano superestructurado que piensa mucho las cosas antes de tomar una decisión final, y yo así, ya Tenemos que decidir, ¿no? Pero, bueno, pues es una guía, o sea, como mucho más estable, ¿no? Como puede ver muchísimos puntos más que yo, que soy más de, ya, hagámoslo, porque si no, ya no lo voy a hacer. Y entonces eso, pues nos da, o sea, hacer un, hacer un equipo padre. Así es, así sí. es. Entonces, fíjate, piensa, ¿cuál es tu actitud con la pareja? Cuando sale tu doberman no quieres hacer ningún equipo, el otro lo estás viendo como el enemigo. Entonces, eh, date cuenta, date cuenta de eso y responsabilízate de ti. Y puedes generar, elige de nuevo, elige tu paz. Y di, a ver, espérate, yo no quiero que mi pareja sea mi enemigo. Entonces, no, me vuelvo equipo. ¿Cómo construyo? ¿Cómo genero? ¿Cómo genero esos acuerdos? Y un, y, y un prerequisito importante es justamente el saber estar bien eh, independientemente de lo que, De, de, de cómo esté mi pareja ¿no? Una de las, de las preguntas Que recibimos en Instagram Que la, la, la vamos a contestar También eh, eh, Personalmente Es ¿Por qué duele estar soltero en este día? Sí ¿Por qué duele estar soltero en este día? Y, y eso implica Muchas cosas, es un tema muy importante Muy profundo Pero justamente habla de esta Primera clave de, para estar bien con una pareja, para poder gozar a una pareja, necesitas saber gozar, gozarte. Uh -huh, uh -huh. Hemos sido mal educados, hemos sido programados que necesitamos una pareja para estar bien, sobre todo las mujeres, pero eso no es cierto, eso no es cierto, <ríe> bueno... La, la sociedad en general tú no no, no ¿Tú sé no no no, no no lo digo por mí o sea yo creo que yo, no, creo, que no, claro que yo, yo no. creo que nada no más las, las mujeres es que también los hombres o sea y es o sea hay unos que están solteros pero tienen no aventurillas o parejillas o sea quiero decir nada formal y y y entonces a lo mejor eso los hace es sentir menos mal ¿No? Entonces, sí es un tema que, que, que es como de, si no estás haciendo esto, pues estás mal. Y no es cierto, ¿no? O sea, cada, cada quien tiene sus momentos y cuando eres soltero, pues es increíble disfrutar la soltería y cuando no, pues no, está está padre. O sea, pero, pero es como, como, pues no es que no, no lo sufras, ¿no? Pues en general la vida Así no es, sufrirla. así es. Y tiene mucho que ver con lo que vemos en semiología como la huella de abandono. Todos tenemos una huella de abandono. Todos sentimos este vacío interno y somos educados para que cuando encuentres a esa pareja correcta no vas a sentir ese vacío toda la culpa la tiene Disney otra vez así es estaba oyendo y que había un filósofo alemán en los 60s que decía que el hombre más peligroso del mundo era Walt Disney porque generaba expectativas de pareja altísimas claro todo tú tú estás encerrada eres una princesa encerrada en una torre no es con el pelo largo o eres un príncipe cabalgando por la vida, pero no estás completo, no eres feliz hasta que encuentras a tu media naranja. Porque tú estás incompleto, tú eres media cosa ahí. Pero cuando encuentras a tu media naranja, todo se soluciona. Hay una serie de, de, de programas también sobre esto, de los mitos de las relaciones románticas. Te, te invito a verlo en mi canal de YouTube de Ricardo Lerrán. Y, y, y ahí hablamos sobre eso, sobre cómo Claro, si lo que yo estoy pensando es que este vacío se soluciona cuando alguien me lo llena, pues entonces eh, lo que, eso es lo que voy a estar buscando. Pero luego a alguien me, me lo llena, pero sigo a veces sintiendo el vacío cuando se va a jugar con los amigos. Sigo a veces sintiendo el vacío cuando no me habla bonito. Entonces digo, pues ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Dónde está esa promesa? Y en vez de reclamarle a Walt Disney, reclama a tu pareja. <ríe> <Exacto>. <ríe> Hay que reclamarle a Walt Disney, a Netflix, a Televisa, a TV Azteca, a Amazon Prime, a Hollywood, yeah. a todos esos que nos pintan estas ideas, pero que es importante que generamos una perspectiva de relaciones realistas. Realistas y, y, y útiles en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando tú llenas tu huella de abandono, cuando tú sanas tu huella de abandono y lo llenas contigo, con tu presencia, pues entonces tú te acercas a la pareja de un mucho mejor lugar. Claro, e incluso si, o sea, yo creo que desde ese lugar, o sea, incluso puedes soportar mejor, digamos, ¿no? Como las malas... Eh, momentos de la pareja Es decir, si el otro está pasando por un mal momento Que esto también lo platicamos En el programa pasado Y de pronto pues viene a enojarse contigo Y tú dices, bueno, perdón, esto no es mío Con permiso, ¿no? De alguna manera Con permiso no es que te vas para siempre No, no es que te vas para siempre sino no, ¿verdad? No, no <risa> Sino que en tu mente, ¿no? Decides que esto no es tuyo ¿No? Y, y que hay un montón de cosas Que sí son tuyas Y en las que, cuáles ¿no? Te llena la vida y te la puedes pasar bien, etcétera, etcétera. Eh, y, y, bueno, pues se trata de encontrar eso, ¿no? De que, de que el ser humano, pues, encuentre ese amor propio, ¿no? Escuchábamos también muchas cosas sobre el amor propio en este 14 de febrero, y claro, o sea, si no hay un amor propio, si no hay un respeto propio, pues, ¿cómo vas a, a encontrarte con una pareja que te respete si tú estás en el peor momento de tu vida, ¿no? Y que muchas veces se dan así las parejas, estás pasando por el momento... Este, donde te sientes más solo y te encuentras a alguien y pues los dos se sienten igual y entonces, claro, eso va a pasar, pero lo, lo que hay de, de fondo, que es esta insatisfacción, pues va a aparecer híjole, pues pronto así <risa> es, tarde o temprano tarde o uh -huh, temprano uh -huh. y, y me gustaría terminar con esta visión de cuál es el significado semiología estudia los significados cuál es el significado que le das a la pareja a la pareja y cuál es el significado que le estás dando en este momento a tu pareja es el responsable de hacerte feliz, es el responsable de satisfacer tus carencias emocionales, tus carencias económicas, tus carencias de tu huella de abandono. O es un maestro que está allí para hacerte crecer, porque no es casualidad la pareja que tienes, es causalidad. Está allí por un propósito específico, tú lo llamaste y lo traíste a tu vida la vida te lo mandó como lo quieras pensar, pero no hay casualidades. Está allí para que tú aprendas. Y tú puedes aprender la lección, aprender las lecciones o cambiar de pareja y vivir lo mismo con una nueva pareja, ¿no? Como Exacto, dicen. Exacto, qué fuerte. Es, eh, no es, es que no es la lección del otro, es tu propia lección, es tu lección de vida además. Entonces no importa cuántas veces cambies de pareja. O sea, si no has aprendido la lección, ¿qué crees? A veces hasta el mismo nombre repiten. ¿No? Sí. Me han contado. Sí. Eso sí no me ha pasado, pero me ha contado a gente sí. muy cercana. A mí sí, ¿Qué ¿Qué tres impresión? Julietas. <ríe> Exacto, <ríe> y entonces, wow, ¿no? Qué impresión. Pero es eso, o sea, no es, no es que, o sea, cambias de persona, pero en realidad la lección pues es tu lección y sigue siendo la misma. Y mientras no te transformes, pues no vas a pasar a otra cosa. Sí, como dicen, mismo infierno, diferente diablo. Mejor, encárgate de tu infierno, conviértelo en tu cielo y entonces convierte a tu pareja en tu cielo. Y encuentra el cielo en la tierra, que esa es, creo que todas las enseñanzas, o sea, lo que pretenden las enseñanzas espirituales, ¿no? Construye no el entre, cielo en la tierra. Entre que no sabemos qué pasa después, pues de una vez disfrutemos. Así es, así es. Morning, besos, traes COVID, mm. los mejores deseos para ti. Esa información es básica para entender el resto de las personas y dejar de criticar y poder vivir más tranquilamente. Sí, si no has tomado el heptagrama, te invito a que lo tomes. No sabes qué tranquilidad da comprender que el otro es como es y que no es contigo. Y que es que, un otro, como empezamos esto, ¿no? Y que merece un ser un otro. O sea, es un otro. Claro. Es un otro. Y comprender al otro, decir, ella es sensitiva y entonces tiene sus bajones de energía. Y de repente se queda dormida en las películas. Pues está bien, así es, así es, está bien, ¿no? Tiene sus impulsos de energía y luego se le acaba la energía, ¿no? Empieza a cocinar y se le acaba la energía y yo acabo de cocinar y entonces vamos haciendo como ayer, <risa> equipo. Equipo, ¿no? equipo, equipo. Entonces vamos haciendo equipo. Pero cuando tú comprendes, te dejas de pelear con el otro. Si no has tomado el heptagrama, te invito a tomarlo. Tengo mi curso, mi taller de leptagrama con muchísimo gusto. Sí, si tienen curiosidad también en tu canal, ¿no? Eso está bien padre. Ah, sí, claro. Hay toda una serie de programas del Leptagrama. Hay como, como 15 programas del, del, del, del Leptagrama ahí en mi canal de YouTube. ¿Quieres leerlo? Ah, sí, Mone, Dice, llegar a acuerdos con tu pareja es básico para no tener tantos enfrentamientos desagradables. Claro, y es que eso tampoco nos lo dice Walt Disney, ¿no? O sea, los acuerdos son así miles al día. Cuando empiezas a convivir cada vez más, pues empiezan a ser cada vez más, ¿no? Cuando vives junto, pues todavía más, porque son dos vidas diferentes tratando de convivir ahora, ¿no? Y, y fíjense que yo, ten, o sea, yo tuve experiencia viviendo con roomies y, y, también, y es lo mismo, ¿eh? Nada más que hay como un tema distinto en el tema afectivo. Pero me parece que está, eso también es un gran aprendizaje porque, porque justo son os, unos otros con una educación distinta, eh, con una visión distinta de la vida, y ahí también tienes que plantear acuerdos y reglas, ¿no? Para no pelarte y, y para no verlos si no quieres verlos y para abrazarlos si quieres abrazarlos y tan tan. Creo que eso es una gran escuela también. Y fíjate, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es más fácil con roomies? Porque no estás esperando que tu roomie te haga feliz. O sea, mm. no vimos películas donde por fin encontrabas al Rumi perfecto Y gracias al Rumi perfecto ya eras feliz y vivías feliz para siempre mm. No, entonces las expectativas son diferentes, son más realistas Y es un buen un, un, un buen buen ejercicio y es un buen, buen paso ajá, para después convivir con una pareja Claro, 24 por 24 Magali nos dice un gran maestro, suponemos que habla de la pareja, así es mi maestra Ay. Mi maestra favorita <risa> eh, Henry, gracias Gracias a ti Henry por escuchar Oscar, Mira. abrazo enorme Rosy Cervantes, hace mucho que no te leía Tenemos una pregunta bien bonita de Rosy eh, Dice, si sí entiendo a que viene a mostrarnos algo la pareja ¿No? Eh, pero ¿Cómo puedo saber si estoy aprendiendo? Si debo quedarme, si la dinámica ya se hizo crónica hay algo bien importante que yo aprendí, eh, bueno, aprendí primero en clase de teatro, luego en este tema espiritual y en mis caminos que he tomado en un curso de milagros, que es que cuando tú conectas contigo, ¿no? Vas a saber exactamente qué se siente bien y qué no. No por costumbre, sino porque se siente. O sea, tú sabes cuando estás contento y sabes cuando estás triste, ¿no? O cuando estás enojado. Es decir, hablamos de, se siente que estás en amor o estás en miedo. Cuando vamos por la vida, creo que ese, ese parámetro luego se nos olvida y se nos pierde. Entonces, hay que regresar a nosotros a escucharnos y a sentirnos. Y cuando vuelves en e a eso, y creo que la meditación funciona muy bien, entonces unas súper bonitas, <risa> este, viene, vienen muy bien para eso, para volver a conectar contigo. Y entonces, a partir de tú conectar contigo, decidir se siente bien o se siente mal. Y luego, pues, sí, ¿qué, ¿qué voy a hacer con eso? ¿no? no puedes pasarte la vida sintiéndote mal, o no debería nadie debería pasarse la vida sintiéndose mal creo que ahí es o sea, ese es un buen parámetro para tomar una decisión, a menos y eso lo viví yo en una relación en la que dije, o sea, él tenía un tema de agresividad y de, y de eh, pelearse con la gente y yo pues estaba como en la espiritualidad y no pasa nada, y yo medito y todo lo entrego a Dios, etc. Y, y duré un rato hasta que me di cuenta, pues que que no tenía por qué estar, o sea, ya había aprendido lo que tenía que aprender y yo no tenía por qué ponerme tapete con nadie, ¿no? Y que la que se estaba faltando al respecto era yo, etcétera, etcétera y me moví, ¿no? Simplemente me moví ella eh, ya, o sea, aprendí a poner límites, amorosamente de alguna manera, hasta que todo sobrepasó el, pues, lo que yo quería, quería de una pareja y dije no, gracias, con permiso, ¿no? Y pues él tendrá que aprender sus aprendizajes. Y yo a los míos, ¿no? Así es, y tú eliges también con quién los quieres aprender. Yo creo que le, le quiero agregar a lo que dice Rocío, que una, una buena pregunta es, uno, ¿mi impulso es salir corriendo? Eh, si es un tema impulsivo, porque ya no lo aguanto y entonces ya toda la fregada... Probablemente no has aprendido y no has cerrado el sitio, que claro. es muy diferente a hacer una habitación, de preguntarte cómo me siento, cómo estoy, quiero estar o no quiero estar. No, y si sales corriendo, seguramente el que sigue ¿no? va a ser exactamente lo o mismo, peor. porque no, sí. o peor, sí, porque no, peor. luego nos van subiendo. Créanme, es peor. Sí. <risa> Alguien me lo dijo una vez: es que aguas con tu próxima relación, ¿no? Cuando empezaba el curso de milagros, porque va a ser peor. Y yo así de no, pero fue así de oráculo, ¿no? <risa> Lo segundo que, que agregaría, que quiero agregar es, eh, ya hiciste tu trabajo, o sea, tus emociones también ya le estás abordando, ya le estás lidiando, sea honesto contigo, ya hiciste tu chamba, ya reduciste tu susceptibilidad, ya sanaste tus vacíos y tu huella de abandono en esta relación en particular, porque entonces, si, si no tanto, pues puedes sacarle más jugo. Uh -huh. Y en tercer lugar agregaría, ¿Qué quieres en una pareja? ¿Tienes claro qué quieres en una pareja? En la medida que tú tengas claro qué quieres en una pareja, en esa medida, pues sabes si eso no es. Henry, Quique, me gustó lo que dijo Ricardo, pareja conscientemente. Así es, la conciencia, semiología es para desarrollar la conciencia, es un modelo para desarrollar la conciencia y poder, pues, estar más, tener relaciones más deliberadas, ¿no? Y de, y de estar presentes. A ver, no reaccionar desde el imaginario, desde mi pasado, sino responder lo más consciente posible. En conclusión, pues, ¿qué puedes hacer para, para gozar a tu pareja o gozar el amor? De entrada, pues, conéctate contigo y goza contigo, ¿no? ¿Y qué más? Eh, el, la segunda que decimos, el otro es diferente, o sea, ni, te, ni creas que es diferente. Diferente no es mal, sino es... El otro es diferente. Busca, a veces es maravilloso este ejercicio de ponerte en los zapatos del otro, de a ver, ¿cómo lo es, cómo lo vive la otra persona? No desde, ¿cómo escucho para contraargumentar y, y mostrarle que está mal? Sino, ¿cómo lo está viviendo? A veces, con mucha frecuencia, tu pareja vive en otro mundo. Y tú vives en otro mundo. Es maravilloso ponerte, meterte en la nave espacial y visitar el mundo de la otra persona. Es fantástico. Y ver cómo piensa... ¿Cómo siente? Pero tienes que estar dispuesto. Tienes que validar y respetar el mundo de la otra persona y estar dispuesto a aprender, a enriquecerte de la diferencia del otro. Segunda uh -huh. clave fuerza. Uh -huh, uh -huh. Y tres, pues, eh, dialoga, negocia, acuerda, no regañes, no seas mamá ni papá del otro. Eso ya pasó. Así es, construye. <risa> y no es sexy estar con tu papá, con tu mamá en una pareja. Aunque Freud diga. No y eh, como decimos en simbología, los problemas son para resolverse, no para sufrirse, ni para eh, discutirse. Resuelve lo resolvible, negocia lo negociable y acepta las diferencias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Mándenos sus preguntas, díganos si quieren que hagamos más programas juntos, si les gustó mi invitada, mm. si quieren que hablemos otros temas. ¿Qué otros temas te gustaría saber? en particular del tema de pareja, el tema del amor. Hay tantas cosas que hacer. Tengo muchos programas al respecto y, que, y quiero y queremos hacer muchos más. Estamos planeando una sorpresita para ustedes en el futuro. Los dos de estructurar todos estos y, eh, y compartirlo con ustedes. Todo aquello que nos ha funcionado con todos estos años de experiencia. Delia, sí, más programas juntos. Excelente, Delia. mi amor. Pues te, te invitaré muchas veces más. El público okay. te aclama. Muy bien, muchísimas gracias. Pues un gusto poder compartir, creo que es toda la vida. Gracias por, por estar aquí y, y manden sus preguntas y, y dudas y seguiremos participando con Ricardo. Muchas gracias por participar. Te invito a que sigas a Rocío Vázquez, actriz en Facebook, en Instagram a que me sigas si no lo has hecho en Facebook dame like si te gustó el contenido comparte este contenido, aquella pareja discutidora que conoces sí, compártele bueno. este contenido hagamos una sociedad más consciente eh, si lo, eh, suscríbete a mi canal de YouTube eh, y Instagram y llénate, entrégate de eh, a comprender el amor y a vivir el amor vive el gozo del amor vive no solo el amor de pareja el amor en tu vida, porque tu esencia es amor. Conforme vamos despertando nos damos cuenta que el amor no es algo que tenemos que alcanzar, no es algo que tenemos que lograr, no es algo que me tienen que dar, es algo que ya somos en el fondo y que cuando tú conectas con ese fondo, entonces puedes vivir en más amor y este amor lo puedes compartir naturalmente con los demás. Elige el amor. elige Elige de nuevo. Elige, de nuevo. elige el amor. Hasta Gracias. la siguiente.